Ayer dejábamos una pregunta en el aire y era si había una opción mejor para poder importar. Teníamos este fichero en el cual habíamos importado un fichero sin y habíamos eh, dividido dos columnas. Vamos a continuar, editamos la consulta y en este caso teníamos varios pasos. En cada paso lo que hacíamos era dividir la última columna y indicarle en qué posición queríamos dividirlo. La gran ventaja entre Trabajar con Power Query y trabajar en Excel es que Power Query dispone de un lenguaje de consultas que se denomina M. Y este lenguaje nos permite hacer cosas como indicar más valores simplemente escribiendo el código. Por ejemplo, en este caso le hemos indicado que divida la columna en tres posiciones simplemente cambiando el nombre, el nombre de una columna, en este caso, columna 1.1 que es la primera columna, le pondríamos llamar EO. y Simplemente pinchando veremos que se ha cambiado el nombre. Es tan sencillo como conseguir el código completo, indicando todos los nombres de las columnas y todas las posiciones, y pegarlo directamente aquí. De esta forma, habremos dividido totalmente el fichero single. Como vemos esos datos son los que tenemos que sacar de esta columna longitud en este caso y vemos que el fichero se ha dividido en todas sus columnas. Este fichero lo podemos reutilizar todas las veces que creamos necesario.